¿Qué hubo? ¡Pam! Ahora va a tocar hacer nuestro clásico video de un super. Ahora estamos en Alicante, España y vamos a entrar a un Supercore Express. Vamos a ver con qué nos encontramos. Órale, no le vamos Bien, Agarramos canalcito porque vamos a comprar algo. Bien, entrando, vamos a ver la fruta como anda la fruta por acá a ver a ver unas manzanitas o duraznos creo que son duraznos más bien estos valen 2.89 unas um, arándanos o frambuesas 2.49 estamos en julio junio perdón de 2017 y el euro está en 22 pesos más o menos pesos mexicanos junio de 2017 1.99 el kilo 2 euros, o sea como 42 pesos el kilo ok, bebidas por ejemplo una Fanta una Fanta vale 1 euro 22 pesos la coca está incluso un poco más cara 1 1.15 la coca. Pasadito de los. Unos que 25 pesitos. 24, 25 pesos la coca. A 1.69. Vamos a ver. Vamos a ver qué más vemos. Un claro en tomate. 2.05. días verdes, no sé qué son aquí está aburrido a ver, vamos a ver la comida empanada 1.80 un quiche, es como un quiche 215 acá unos panecitos de estos 1.55 ok Especies, arroz, pasta, sopas instantáneas, aceite de oliva, aceite de oliva del corte inglés, aceite 6, seis, seis, creo que está más caro que México el aceite de oliva, 6 euros. Un aceite de oliva de, al litro. Miren, que hubo. Pan Bimbo, un euro. Este sí está, creo que están, cuesta más o menos lo mismo: 22 pesos. Vamos bueno, de este lado. Un litro de leche te cuesta 89, menos de 22 pesos. Unos 19 pesos tal vez. Aquí todo esto son leches. Aquí les brincamos esto. Cafecitos. Un cafecito de Starbucks. Este capuchino 1,25. O este frappuccino de vainilla 1,45. Aquí tenemos cuscús Esto comimos hoy. Bueno, no este, en un restaurante. Tabule, no, perdón, es tabule. Parece tu 2.89. Jamón cocido. 1 euro. Y son 110 grados. Chorizo y salchichón clásico. 1.75. puede. Puede ser una opción comprar unos panes, unos bolillos y unos jamoncitos. Con un vinito, sería una buena comidita. 1.50 Esta pechuga, pechuga de pavo. Pan, estos panes que se ven interesantes. 1.89, pan rústico. Pero un pan, uno de estos. Este 1.89, un paquete de esto. Con uno de un euro y ya, ya tramátese unos changuises. Y con un vinito. Y si tienes horno. Una tortilla española o algo así. Ok, esta está en 4 euros y la chica está en 2 euros, 2.15. Flautas le dicen. Ah, no fue un rol. Sí, flautas. Yo los, yo los conozco como burritos. 1.92. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Unos aros rebozados de hueso como calamares no veo si dice calamares pero yo creo 4.40 esta está de oferta salmoncito salmón ahumado en 2.37 de 100 gramos órale estas están 5 euros Dolce gusto de México también las tenemos eh, carne molida 1.75 de oferta y son 400 gramos carne de puerco y más fuet. un fuet dos por un euro eh, mira. <risa> dos por un euro más más y más, un jamón serrano. 2.50. 2.50. Jamón serrano. Cereal. Este Rice Krispies, 3.29. A ver, vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Ah, una Nutella aquí te cuesta 2.75. Vamos a ver si nos llama la atención algo por ahí Por ejemplo un shampoo 405 4 euros un shampoo. Hell Shoulders. Y de este lado, las coronitas. Coronita. 5. aquí ya está la maris. Hola, Maris. Estamos en nuestro video del súper. ¿Qué ha visto? Ayúdenos. Ayúdenos porque ya me. Ya me este. Ya me producté. Yo no sé qué más enseñar. Ayúdenme a ver. nuestros ojos. Necesito ojos. Unas donas. Cuatro donas por dos euros Dona bombón se llama oh, Unos panecitos Un euro, unas medias noches Para hacer unos Unas tortitas, unos changuichitos A ver, aquí de estos Unos yogures Unos yogures Este Sabor macedonia De los pitufos Un euro Danonino Estos no los he visto ya un euro ¿Qué más ve Maris? Lleva, no, es que estamos enseñando primero no sé. Mamá dice, el volvidor es un bloqueador Y vamos a comprar este que vale, ¿qué? ¿Nueve euros? No, no te ¿no? no, vemos bien el precio Un bloqueador, siempre son caros Los bloqueadores La Chevecha, eh, la Cheve La Heineken, 60 Estrella, 1.15 Grandota, como Kawamota este paquete 1.73, trae la ropa. Las bebidas, a ver Vamos a ver qué vemos aquí en las bebidas Pues vamos a, ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esta, esto qué es? Lanjarón, agua mineral natural 69 Esta, que yo me compré en la mañana una de estas A mí me costó 2.50 y aquí a 1.29 ¡Ah! Me dieron la cara, me la dieron al doble, en la estación de tren Ok Se ven, ¿no? 39 centavos Y por allá afuera te la venden en, en, uno, un euro y medio Igual que las cocas Están caras las cocas y Aquí las ediciones son, de ciudades No sé si en México van a llegar así Los Ángeles Mire Aquí buscas tu ciudad, Hong Kong. Ah, esa es la nueva campaña. La nueva campaña. Y aquí está una coca local. Quiero probar la aliada. Hola, aliada. 26. Ah, me gustó. Pero ya me gustó. Vale <risas> menos de la mitad que la coca. Menos de la mitad. La coca vale 58. Ah, y Ah, aliada es una, una de refrigeradores. Eh, pues la aliada, que ahorita me voy a llevar una para probarla. 26 céntimos. Vamos a ver, ¿qué más Maris? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Vino, vino, vino, vino, aquí ah, no hay vino. Los vinitos 1.33 de la coronita. Que dicen que te conviene más com comprar un vinito que una coca. Vamos a ver si podemos confirmar ese dato. De este lado son frituras. Aquí están Frituras. Jamón serrano Ah, mira Unos, unos rufles sabor jamón serrano dale, dale, dale, dale. Ok, nos vamos a llevar unos para probarlos Y unos jugos Jugo de naranja, 1.35 Jugo Don Simón Ya no llevo nada más que el ese Maris no lleva nada Aquí está sumo no, de manzana no, exprimido 1.35 Los juguitos 1.35 y, y, y, y, y, y, y... Bueno, pues no veo los vinos. Yo no más quería confirmar lo de los vinos, pero. ¿Dónde? Para la entrada. A ver, vamos a hacer más por último los vinos. Y a grandes rasgos ya estaríamos casi armados. Mira. Le vale, venden el tinto de verano, ya hecho. Un tinto de verano. tinto de Ese queremos. Tinto de verano limón. Ah, aquí están los vinos. Aquí están los vinos Aquí están los vinos Por ejemplo Híjoles 6 euros 6 euros 2.65 Pues miren, sí, puede ser que sí Este vinito en es 2.65 Una coca te vale ¿Cuánto dijimos? 60 centavos Entonces pues puede ser una opción este está en 2x1 en 548 y pues no se va a comprar nunca una coca con esto, ¿verdad? Entonces, pues sí, el vino está como puede ser como muy accesible. Y con esto, despedimos este videito. Este fue a grandes rasgos nuestro video de las nuestro video de las del súper en España aquí desde Alicante para ti pasan travel adiós